pico, son las 6 y 20, el toque de queda en 25 provincias a partir de las 6 de la tarde y los sábados y los domingos hasta que siga rigiendo ese decreto que modificó el otro eh, los sábados y los domingos empezará a las 3 de la tarde porque ya si sí es verdad que lo que no creían, lo que eh, no se habían dado cuenta de que había una situación que se le ha ido del control de las manos y que el famoso teteo que se ha hecho tan de moda en los últimos tiempos desbordó todo en este país y ya las propias autoridades que habían sido un poco timorata eh, eh, eh, eh, vacilante para tomar medidas drásticas y miren cómo una vez más este programa que siempre está dando en esclavo, tuvieron que echar para atrás la clase presencial. Ustedes recuerdan que yo insistí mucho que era un riesgo mandar esos niños a la escuela con un COVID que lo que veniera de repunte. Y que si le pasaba una vaina a un muchachito de eso, eso iba a ser una tragedia. Pero aquí mismo hoy hubo muert tres muertos. Hoy se anunciaron tres muertos de aquí, de, de COVID, aquí en San Francisco de Macorís. Pero cuando son de otro, de otro. Hoy que eran de otro pueblo, pero el caso es que murieron aquí, como quiera. Y, y, y, y, y otra vez, están aumentando los contagios diarios aquí. Estaban hasta en cinco, en tres, ya tiene varios días que están en veinte y pico. Ya tiene varios días. Hay quienes plantean que esto tiene que se haga ese país a todos los niveles, y todavía tienen que ser más dráticos, porque la verdad es que la situación no es juego, señores, no es juego. ¡Buena tarde! Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿Sí? y una pregunta, ¿tú crees que las clases semipresenciales que se están impartiendo en el país, eso está bien, porque el ministro lo que debe de suspender todo es, es que realidad. acabo de decir que echaron para atrás, que la suspendieron que ya eso se, se, se suspendió por eso mismo, y que desde un principio se sabía que no había condiciones, que era demasiado riesgoso y más cuando viene un brote que está repuntando de nuevo eso es así, buena tarde Oh, mal, no me pones el aire, ah pero es porque no puedo, porque yo no puedo eh, ponerme el teléfono y, y ponerme mudo en la televisión, tú me excusas pero yo no puedo eso porque entonces imagínate tú eh, y me excusa porque que si yo me pongo a hablar, eh, a escuchar una conversación y quedo mudo eso es un bache en televisión que eso no se puede dar nunca me excusa, verdad, que mi deseo hubiera sido escucharte, pero no, no, no puedo en esas condiciones entonces miren porque yo digo, hay que predicar con los ejemplos. Ustedes verán esto que yo les voy a presentar. Buenas tardes. Buenas tardes, don Omar. Sí, buenas, un placer. Don Omar, uno, uno de esos muertos que murieron del COVID, eh, está el maestro Bretón, de aquí de San Francisco Macorís, que regaba con aire acondicionado. ¡Ay, sí! ¿Verdad sí que anoche el em mellizo tiene razón? Ah, pero, oye, oye. ¿Bretón murió a qué hora? A las 12 de la noche. Miércoles. Aquí tengo yo esta información, que lo llevaron entubado. Sí, sí Qué sí. lamentable, caramba. Mire, yo hoy le agradezco que usted... Porque anoche... Mira, yo no sabía que, que Bretón estaba, el electricista. Porque ayer el mellizo de los dos mellizos que viven por ahí, sé que la peretroica, me tiró y me dijo que Bretón lo habían entubado y que estaba malo, pero yo no pensé que se había muerto. Caramba, qué barbaridad. A las 11 la de la noche. A marido. la once de la noche, oigan eso, señores. Esto era, mano eran fuera de aquí, men. Gente de aquí, Bretón, una figura conocida aquí. Gracias, hermano. Qué lamentable, caramba. Cuánta gente. No, y oigan lo siguiente. Eh... Por lo menos tengo que dar la, la buena noticia de que la gente hoy ha acudido masivamente. Anoche me llamaron y me pusieron muchísimas personas preguntándome que dónde estaban los diferentes centros de vacunación. La gente quiere vacunarse. ¿Por qué no hay de otra señores? Nosotros tenemos que romper con ese atraso, y esa ignorancia. Dice que un chi, dice que qué sé yo qué. Una serie de cosas, como escribe un tipo, un, un, un artículo. Que yo siempre menciono esa palabra. ¿Qué cosa más atrevida es la ignorancia? Señores, pero la vacuna. Entonces esos científicos son unos estúpidos. Esos grandes hombres de todos los países. Eh, Millonarios, empresarios de la Malta Arcunia, políticos de toda la Alaya que se han vacunado. Entonces esos son unos estúpidos. O sea, un tipo de por allí estúpido sabe más que esa gente. Ellos se vacunaron, entonces eh, de allí... Oye, eh, eh, eh, pero una cosa Absurda, perdóneme Que tenga que, que ser un poco Directo, pero es que Es que es un eh, pobre. Y, y entonces cuando A nosotros di que que, eh, que que se vacunara A los tres meses, pero hace ocho meses ya Que hay gente que se está vacunando sí. Que a los tres meses dije que iba a estar muerto No, usted se muere y no se vacuna, se puede usted morir Si no se vacuna, y sí se puede Morir, entonces es eh, eh, una cosa increíble, señores. Vamos a vacunarnos porque si eso no da, no es que no haya gente, porque también yo voy a decir otra cosa, no es que no haya gente que vacunado no se pueda morir. Claro que se puede morir, pero se reduce la amenaza. Usted vacunado, resiste más, porque ya eso está comprobado científicamente. Vamos a romper con todos esos disparates, y a demostrar que nosotros somos un pueblo civilizado. Porque eso es la poca civilización, venir con ese disparate. O, o acaso ustedes no vieron que después de la vacuna contra la toferina, la, la dicteria, el paludismo, se redujo eso. Pero eso mató más que esta pandemia de COVID, cuando eso surgió. ¿Y cómo se controló? Cuando aparecieron las vacunas. Y usted encuentra, oye, eso da gusto en escuchar gente eh, hablando disparate sobre la vacuna. Bueno, miren, yo tengo, eh, eh, este, este sí es una un cosa que, que yo me sentí bien porque yo esta misma semana en una crítica que hice al gobierno de los Estados Unidos de las mentiras y de los pretextos que los Estados Unidos, cuando quieren invadir un país y agredir un país, se inventan. Ellos entonces, los Estados Unidos, se inventaron eh, muchísimas cosas para agredí, por ejemplo, a Cuba, lo de, lo de Irak con, con Saddam Hussein, que, que había armas de destrucción masiva. Eh, bueno, mira lo que dice aquí mi amigo Alberto Florencio de Castillo, periodista destacado. Dice Alberto Florencio, la ignorancia es la mente de la noche, pero la de la noche sin luna y sin estrella, Confucio. Mira qué palabra más bonita. Sobre la ignorancia. A esto siempre. Eh, a ver siempre. Haciendo aporte a este programa. Deja, eh, yo, le, yo quiero que ustedes. Le, eh, no me llamen ahora. No me llamen ahora para yo leerle esto. Escúcheme. Eh, eh, voy a tumbar la llamada. Porque esto, esto yo sé que lo van a agradecer todo. Porque yo dije esta semana. Cuando los Estados Unidos quieren invadir un país, se inventa los pretextos. Y hubo gente, hubo gente en base a esa posición de los Estados Unidos, que llegó a plantear incluso, que para los Estados Unidos justificar la invasión a, a Afganistán, se inventó, eh, o sea hubo gente, yo no estoy diciendo que eso sea así, porque yo no llego tan lejos, pero hay, hubo analistas internacionales que decían que Estados Unidos inventó ellos mismos destruir las Torre Gemela para poder justificar la invasión a Irak y la invasión a Oiga hasta donde llega gente. Entonces, mi, mi, eh, eso, eso siempre se dijo, pero mi, miren aquí lo que este... Intelectual José del Castillo Pichardo en este artículo sobre la muerte de Trujillo, oigan.